Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo crear un NFT a partir de una de nuestras ilustraciones para después ponerlo a la venta en forma de subasta, con un precio fijo o como queramos. Ya veréis que va a haber un mogollón de posibilidades y vamos a ver todo este proceso paso a paso y vais a ver que nos va a llevar aproximadamente pues, unos 10 minutillos, vale, es muy fácil. Así que nada, antes de empezar, para los que todavía no lo saben, ¿qué es un NFT? Pues en resumidas cuentas, al hacer que nuestra ilustración pase a ser un NFT, le damos un registro y es como que la registramos como que es la obra original. Antes tú hacías una ilustración y no se sabía si era la original, una copia o una de las mil millones de copias que podías haber hecho. Pero ahora al registrarlo como NFT queda registrado que esa es la obra original, queda registrado en caso de que se venda o se compre, que, que bueno viene a ser lo mismo, ¿no? compra-venta, pues quedan registradas esas transacciones y en todo momento queda registrado y certificado 100% que esa es la obra original del autor. Esto ha supuesto una revolución, de tal manera que, por ejemplo, eh, hace unos meses se vendió una, una obra digital del artista Beeple por 69 millones de dólares. Sí, esto hasta ahora era impensable, pero bueno, pues es una de esas nuevas revoluciones en el mundo que conocemos y, y ha llegado yo creo para quedarse se puede registrar como nft tanto una pintura una ilustración digital un, una canción una, un vídeo cualquier cosa en formato digital se puede registrar e incluso hay gente que está registrando sus obras sus, sus obras tradicionales les hace una foto la edita y la transforma en obra digital digamos y también están vendiendo esas obras tradicionales pasadas al mundo digital. Se está pagando una pasta, o sea, es impresionante. Así que nada, en este vídeo vamos a ver cómo transformar una de nuestras obras en NFT para luego poder venderla y existen en realidad muchas formas de hacer un NFT Todas ellas válidas, pero en este vídeo vamos a ver una de las más sencillas y yo creo que la más común de todas. Así que, sin más dilatación, vamos a empezar. Lo primero que vamos a necesitar es nuestra obra, vale, la obra que queremos hacer NFT. En mi caso va a ser esta, que se llama Pollo Enfadado. Es una ilustración que hice hace casi un año en Córdoba y que pues, he decidido que va a ser esta la primera que voy a hacer ahí a modo prueba. Y me, me mola mucho. Y vamos a necesitar el navegador Google Chrome. ¿Vale? Hay mucha gente que lo utiliza, mucha gente que no. En este caso la vamos a utilizar por una sencilla razón, y es que vamos a necesitar una extensión de Google Chrome. Esta extensión se llama Metamask. Simplemente buscándola en Google os aparecerá y le dais aquí mismo, metamask.io y ahí podéis descargarla y añadirla a vuestras extensiones de chrome que os aparecerá aquí arriba vale yo ya la tengo aquí esta extensión de chrome lo que, en lo que consiste es en que eh, nos va a ayudar a conectar con la blockchain vale es como una eh, billetera de criptomonedas ahí podemos almacenar nuestros bitcoins ethereum y todas las criptomonedas que, que admita esta billetera vale es súper completa y eh, de hecho a partir de esa billetera nos vamos a conectar a la plataforma donde vamos a hacer nuestro NFT. En resumidas cuentas, paso por paso, tenéis que darle a descargar vuestra eh, billetera de MetaMask vale, y la configuráis en un momento, os, cre os crearéis una contraseña y demás y una vez la tengáis hecha ya os aparecerá aquí arriba. Si le seleccionáis se os abre y pues ahí tenéis eh, vuestros eh, os aparecerán vuestras criptomonedas y demás yo en este caso voy a meter mi contraseña para para entrar y ahí está mi billetera conectada vale una vez tenemos nuestra billetera en MetaMask vamos a ir a OpenSea OpenSea.io que es una plataforma donde están eh, alojados donde hay compra y venta de nfts, de obras de diferentes artistas que han hecho su nft y lo han puesto ahí a la venta ¿vale? aquí si navegas, le das a marketplace por ejemplo, puedes ir investigando y viendo las diferentes eh, categorías y diferentes eh, piezas que están a la venta ¿vale? que están registradas dentro de OpenSea y que están a la venta o algunas simplemente están ahí presentes pero no están a la venta porque la persona que la posee no quiere venderla ¿vale? tenéis de todo, desde Arte, música, dominios, dominios que son NFT, mundos virtuales, trading cards, mogollón de cosas, ¿vale? En este caso, para crear nuestro NFT, que es lo que nos interesa, vamos a registrarnos, dándole, por ejemplo, a, aquí, o a la carterita de aquí, y nos va a pedir, aquí está, que nos sincronicemos con nuestra cartera de Metamask. Simplemente le damos a Sync In, y si tenemos la extensión, pues nos registrará y se creará nuestra cuenta dentro de esta plataforma de NFTs. Aquí puedes modificar desde tu nombre, tu foto de perfil, el banner este, yo esto lo he modificado rápidamente para quitarnos de historias. Y ahora sí, una vez estás dentro de la plataforma, ya puedes crear tu NFT. ¿Cómo se hace esto? Pues vamos a irnos aquí y vamos a darle a chin, chin, chin, My Collections. Como yo ahora mismo no tengo ninguna colección, ¿vale? Este, eh, las cole eh, los NFTs en esta plataforma van por colecciones, ¿vale? Tú creas una colección que puede ser desde un NFT hasta varios y dentro de esa colección pues ya creas el NFT que quieras, ¿vale? Así que yo tengo que crear una colección inicial. En este caso nos va a pedir que metamos un logo. El, yo el logo que he hecho es... A ver... Tan, tan, tan. Este mismo, que es un trozo de mi, de, mi, de mi obra, de mi ilustración, es el maíz de estos pollos enfadados. El nombre se va a llamar My First Drop y la descripción es YouTube Tutorial Test. <risa> vale, mismamente. Y le damos a crear. Esto no tengáis miedo porque una vez creada luego la podéis eliminar, ¿vale? así que no habría problema. Aquí está, my first drop has been created, se ha creado la colección, y vamos a añadir el ítem, ¿vale? Ahora es cuando vamos a crear el NFT de verdad. Vale, antes de seguir, voy a meter aquí este pequeño corte que he hecho en mitad de la edición, ¿vale? Porque acabo de descubrir una cosa muy importante y que es una de las claves de los NFTs, que es el tema de que una vez eh, lo has vendido... No te olvidas ya de él, sino que puedes poner que te lleves un porcentaje cada vez que ese NFT se venda otra vez. Que esa persona que lo ha comprado se lo vende a otra persona, pues tú te puedes llevar un porcentaje. Y eso, eh, muy atentos, porque se hace por aquí. Cuando hemos creado nuestra colección, eh, simplemente nos ha dejado modificar el nombre y alguna cosa más, pero eh, si venís aquí, vale, donde pone Edit... Os permite editar la colección y os va a permitir modificar tanto pues, el logo, el nombre y un montón de cositas, ¿vale? Como veis, aquí hay imágenes que puede usar la propia plataforma para promocionar vuestro, vuestra colección, banner, ta, ta, ta, el nombre, la URL, todas estas cosas, ¿vale? Pero hay una parte aquí que es esta royalties, ¿vale? Y aquí es donde podemos poner qué porcentaje queremos llevarnos cada vez que se revenda nuestra obra. Aquí os lo he explicado un poquito, ¿vale? Pero básicamente es eso, qué porcentaje nos vamos a llevar de la venta. Y tú esto puedes modificarlo, puedes poner desde un 0, que es lo que pone por defecto, eh, un 5, un 10%, o puedes poner, no sé si hasta un 50 quizá, no, el máximo es, vale, no se puede más de 10. Y esto, lógicamente, pues no se puede más de 10 porque... En caso de que alguien lo compre por, eh, por hacer compra-venta de, de arte, pues evidentemente si te vas a quedar tú más de un 10%, si se va a quedar el autor original más de un 10%, pues probablemente no le compense comprar una obra para luego venderla porque subirle un 10% de precio ya es un buen beneficio. Pero claro, si ese 10% se lo va a quedar el autor original, pues eh, igual no le compensa demasiado. Con lo cual aquí te ponen un límite porque claro, habrá algún listo que diga, no, pues si lo venden me llevo el 100%. Pues no. Eh, así que nada, esto está aquí parte muy importante ahora sí vamos a crear nuestro primer ítem nuestro nft vamos a darle a add new item ahí necesitamos verificar con metamask aquí es simplemente es firmar vale es para, eh, para certificar que estamos realizando esta eh, este registro de nft pero no nos va a pedir saldo ahora mismo no nos va a pedir dinero para esto ahora sí create new item y vamos a darle aquí y vamos a añadir la ilustración que queremos. En mi caso es la de pollo enfadado.jpg, es un JPG en este caso, a máxima resolución, ¿vale? Es con la resolución máxima que, que tiene la ilustración según la hice. Eh, intro. Y ahí está, nuestro pollo enfadado. El nombre se va a llamar pollo enfadado, enfadado. Eh, quizá podría estar bien ponerlo en inglés el nombre, vale yo en este caso, como es de prueba, no voy a complicarme. External link, aquí puedes poner un link a tu página web o una página donde se explique un poco sobre la obra para que aquellos que estén interesados en esta obra, por lo que sea, puedan investigar un poco más sobre ti. Yo aquí a lo mejor pues, podría poner mi Instagram, eh, Instagram. Vale, la descripción de esta en mi caso va a ser palomas peleando a muerte por maíz. Córdoba, Spain, 2020, ¿vale? Aquí tenemos estas opciones de Properties, Levels, Stats, donde podríamos añadir eh, información en caso de mm, qué tipo de NFT es, si es un personaje, si es un no sé qué, y añadir nombre, aquí pone mail. bueno, puedes añadir información de distintos tipos, ¿vale? Y en este caso, para una ilustración no nos interesa. Aquí, unlockable content, esto nos permite añadir un contenido extra para en caso de que alguien compre el NFT, pues pueda visualizar ese contenido extra. Si, alguien, si nadie lo compra, la, si la gente no lo ha comprado, el que no lo ha comprado no puede verlo, es como contenido mm, eh, bloqueado que solamente puede verlo el autor. Y luego aquí, explicit and sensitive content, en caso de que sea... Contenido para adultos o explícito o mmm, agresivo y sangriento y demás, sensible, pues también lo puedes marcar como que es eso. Supply, parte importante, ¿cuántas eh, piezas va a haber de esta obra? ¿Es solamente una? ¿Va a haber una serie de, de piezas de 20 y están numeradas? O lo que sea. En este caso solamente nos permite hacer una, porque eh, bueno, el crear obras cuesta money, vale, cuesta energía eh, de, de cómputo, entonces en este caso de manera natural te dejan hacer una si quieres hacer más de una te puedes darle aquí a info y puedes ponerte en contacto con ellos de alguna forma para hacerlo para hacer una tirada de varias pero en este caso se si hace con una te ponen de predeterminado una porque al ser una única obra, el valor es mayor y en realidad pues es, se juega con la escasez, no es, es lo que interesa en estos casos de coleccionismo y demás ¿no? así que nada, eso, y luego aquí te dice que puedes congelar tu metadata y tal, esto la verdad es que no tengo ni idea de lo que es, ¿vale? Eh, lo estuve leyendo un poco por encima, pero tampoco me ha quedado muy claro así que sencillamente le daríamos a create y ahí está pollo enfadado has been created y una vez estamos aquí podríamos visitarlo para ver eh, lo que es la página principal o editarla, ¿vale? Vamos a visitarla para que veáis eh, cómo aparecería, digamos, en el, en el Marketplace, en este en OpenSea. Ahí está la obra y aquí te aparece que la, la, el history del de precio, pues como no ha habido compras y ventas, pues no te aparece aquí nada. Simplemente aquí abajo nos aparece que ha sido creado por eh, esta eh, address, esta dirección de de la plataforma, vale, que debe ser una dirección de la propia plataforma, que es la que crea las, los NFTs, y te lo ha dado a ti, to you, hace 41 seconds, 42, 43, ahí está, con lo cual, este NFT ya sería tuyo, y aquí tienes varias opciones, puedes editarlo, si quieres, puedes editar eh, los parámetros que quieras, del nombre, de la descripción, todas esas cosas, puedes editarlo aquí, o puedes ponerlo a la venta, Así que, como yo sé que muchos de vosotros lo que queréis es vender vuestras obras, vamos a darle a Sell y a ver cómo se vende. Le damos a Sell y aquí tenemos las diferentes opciones, ¿vale? Esto es interesante. Set Price, aquí puedes marcar un precio en concreto al que quieres venderlo. Eh, price will be, down. cantidad, pues aquí ponemos el precio en Ethereum, ¿vale? Pongamos que queremos venderlo. A un Ethereum sería, ¿vale? Que un Ethereum equivale a 200. Aquí, Ethereum, ¿vale? Un Ethereum. Equivale a 2300 dólares americanos a día de hoy. Esto fluctúa mucho, con lo cual a saber cuánto vale mañana. Pero podríamos poner un Ethereum, ¿vale? Yo creo que mi obra va a valer unos 2300 tranquilamente, así que ese sería el precio. ¿Qué pone aquí? Vamos a traducirlo. Esto yo os recomiendo que estéis siempre con el traductor ahí. Vale, estará a la venta hasta que se transfiera este artículo o lo canceles. Pues nada, ahí lo que pone es que estará a la venta este producto hasta que tú lo transfieras a aquella persona que te haya ofrecido la pasta. No, no, no, se, no se hace la transferencia automáticamente según alguien diga un, un Ethereum, sino que te lo ofrecen y tú haces la transferencia y o puedes cancelarlo y ya está. Y sigues teniendo tú tu... tu tu este, ¿vale? Tu artículo. Luego, aparte del precio, os aparecen diferentes opciones que sirven para complementar, digamos, ese precio que has puesto aquí. Pues añadir diferentes matices para esta venta. Que bueno, pues le echáis un ojo y, y ya está. Pero para poner un precio fijo sería aquí, ¿vale? Set price. Luego tenemos el highest bid, que esto es por eh, subasta, ¿no? Tú, eh, ¿Cuál sería el mínimo al que empieza la subasta? Pues puede ser 0.5 Ethereum, ¿vale? Y la gente va metiendo pasta, pasta, pasta, y aquí un precio de reserva que es cuando alguien de un Ethereum pues se reserva y tal y tal y luego aquí una fecha de expiración vale esto es para meter escasez vale y decir que en cinco días se acaba la subasta pues tienen cinco días para ir subastando y dan, dando el mejor precio hasta que se acabe esta, esta cuenta atrás y ahí es ya donde se decide eh, quién ha sido el que ha dado más pasta y el que se lleva el asunto y luego tenemos el Bandu que puedes unirlo ese ítem ese con otros, ¿vale? Puedes crear como una, digamos, un pack de un grupo de ítems para venderlos. En mi caso, como no hay más que uno, pues esta opción no me vale. Pues yo, ¿qué haría? Diría, pues bueno, el precio de venta va a ser el highest bid, ¿vale? Vamos a poner que mínimo un 0.5 a subasta, vamos a poner que se reserva el que me dé 5 ethereum y va a estar durante 5 días, ¿vale? Entonces, sencillamente, bueno, aquí nos da instrucciones, ¿vale? Por si alguien quiere verlo, ta, ta, ta, ta, ta, y le daríamos a Post Your Listing. Aquí, como veis, hay diferentes opciones, ¿vale? Esto en realidad te dice que OpenSea se queda con una, un porcentaje de, de la venta por las... Por las fees, ¿vale? Aquí está esta parte que es de referidos, ¿vale? Que si alguien eh, consigue vender tu ítem tu a otra persona, pues se lleva un porcentaje y puedes cambiarlo. Puedes poner que si te lo venden, se lleven hasta un 2 y pico por ciento, o mínimo un 1%, ¿vale? Esto, pues bueno, cada uno que lo ponga como quiera, y sería simplemente de eso: darle aquí a post your listing. Y ahora sí es importante porque a la hora de poner a la venta un artículo, nos va a llevar a Metamask, y aquí es donde va a hacer falta pasta para el asunto vale aquí es donde sí que se necesita meter algo de dinero para ponerlo a la venta ¿Por qué? pues por lo que hemos dicho porque las transacciones valen pasta sencillamente nos va a decir que el gas fee vale es de 0,011244 ethereum que en este caso son 25 dólares yo como he metido pasta pues podría hacerlo y ya está me, me diría que aquí que la cantidad total que voy a pagar es esto le daría a confirmar y ya estaría nuestra eh, subasta en subasta <ríe> digamos de cara al público ya se podrían hacer ofertas y quien quisiera quien quisiera podría comprarlo así de sencillo eh, parte importante cómo metéis dinero en MetaMask pues sencillamente le dais a MetaMask vale y si lo tenéis vosotros como lo tendréis nuevo os aparecerá aquí en cero le dais a comprar le dais a continuar con wire que esto es una plataforma que hace de unión entre digamos eh, es como un banco no te coge euros y te lo transforma en ethereum bitcoin o lo que sea te saldrá esto, te dices, ¿cuánto necesito para poner esto a la venta? Pues 25 dólares, vamos a poner un poco más para por si acaso, 35 dólares de dólares americanos a Ethereum y puedes hacerlo con Apple Pay o Card Payments. Este es el cambio que hay ahora mismo de Ethereum a dólares, aquí todos los datos, ¿vale? Y total tendrías 41 dólares. Ahí autorizo tal, tal, tal, le daríamos a Next, nos pediría los datos de la tarjeta, los rellenáis, confirmar y ya tendríais vuestros ethereums aquí como los tengo yo vale yo en este caso metí 48 para tener algo y nada pues sencillamente eso ya podríais postear vuestro eh, artículo nft y esperar a que se venda sobre esto de compra y venta de nfts hay muchas cosas que hablar vale porque no es tan sencillo como llego y pongo mi dibujo aquí y espero a que se venda porque eh, pues si nadie te conoce y si tu dibujo no es la leche y si una serie de circunstancias pues no se va a vender vale aunque pongas una cuenta atrás aunque hagas lo que sea la gente que está vendiendo nfts es porque tiene un cierto renombre ya en el mundo real o en el mundo digital en redes sociales y demás y porque tienen una estrategia de marketing detrás no es simplemente están un día aburridos en su casa y suben su nft y ya está y menos ponerlo a la venta pagando dinero cuando no estás seguro de que se vaya a vender entonces Existen un montón de estrategias, de formas de vender un NFT, digamos de formas de marketing, ¿vale? Y hay muchas formas en las que lo están haciendo y se están vendiendo, ya te digo, eh, cantidades de pasta abismales. Si queréis que sigamos hablando sobre estos temas, sobre estas estrategias y sobre todo ese mundo que hay detrás de los NFTs, a mí es una cosa que me fascina y que me estoy metiendo ahí de cabeza, estoy investigando ese mundo muchísimo. Así que si queréis que hablemos sobre eso, dejándolo en los comentarios sobre qué queréis específicamente que hablemos, sobre qué queréis específicamente que hagamos vídeo. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis cómo crear vuestro NFT y ponerlo a la venta. Si os ha gustado el vídeo, dadme un buen like, caso ahí para arriba. Si no estáis suscritos, suscribíos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que seáis felices, chicos. Un besazo. ¡Mua!